Buenas, buenísimas Buenísimas, buenísimas Dios mío, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, te calmas Te calmas, te calmas Bueno, es, estoy emocionado, hoy estoy emocionado ¿Por qué? Primero, primero, primero porque qué? Por, pues, por muchas cosas, por muchas cosas Primero, porque aunque ustedes no lo notan Creo que no lo están notando Hoy de pronto sí, no lo sé, de pronto, de pronto lo notan Estoy en un nuevo set que cambié algunas cosas Tuve que hacer unas remodelaciones Y ahora, y ahora ya no me duele la espalda <risa> Ya no me duele la espalda para grabar Entonces es perfecto, ahora podemos hablar mil horas si queremos Mil horas si queremos bueno, y, y, en segundo lugar, y en segundo lugar, estoy contento, estoy feliz y estoy alegre ¿Por qué? Porque tengo que agradecerles por el apoyo que tuvo el video de cómo jugar eh, Bakugan Online ¿Ok? Eh, estuvo genial, lo apoyaron bastante Recibió bastantes visas y bastantes likes Bastantes comentarios Y mucha gente aprendió La verdad es que mucha, mucha gente aprendió Entonces a partir de ahí Dije, ok, ok Entonces hagamos Cómo jugar Bakugan Battle Planet Online Porque es un video que ya tenía preparado hace mucho tiempo Que no había podido hacer por otras cuestiones Pero bueno, no importa, no importa Que ya estamos aquí Y pues voy a enseñarles Cómo jugar Bakugan Battle Planet Así que ya saben Espero que vayan a mis redes sociales Las dejaré aquí abajo en la descripción Para que vayas, hablemos, chateemos Y hagamos de todo, de todo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y pues ya saben ir a Drography, ¿no? Un canal muy genial de animaciones. Y sin más, ¡y sin más! Empezamos con el video. Bien, y antes de comenzar tengo que advertir algunas cositas. Lo primero, lo primero es que en este video no voy a enseñar cómo jugar Bakugan Battle el Planet. ¿Por qué? Porque pues ya lo he explicado y si me pusiera a explicar cómo jugar Bakugan Battle Planet se nos iría la vida. Así que para eso les voy a dejar un video aquí. Donde van a poder ver cómo jugar Bakugan Battle Planet. Igual ya saben que en el canal ha habido un montón de contenido. Hemos tenido batallas de Bakugan Battle Planet. Cómo jugar Bakugan Battle Planet. Cómo jugar la versión simplificada. Bueno, un montón de cosas que ya hemos tenido. Que sé que pues ustedes pueden tener para guiarse, ¿no? Ahora bien, también sería muy bueno que ustedes, si no lo han visto. revisaran el video de cómo jugar Bakugan Online. Que también dejaré justamente aquí ahora mismo. ¿Por qué? A ver, lo digo porque pues recomendación. Pero si no, pues no, no hay ningún problema. Así que pues sin más, ahora sí empezamos Como siempre, empezaremos con las cosas que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Vale, es muy sencillo. Al igual que la vez pasada, necesitamos en primer lugar nuestro deck. Aquí está, mis 40 cartas con mis 3 cartas personaje, cartas extra y mis Baku Core. Lo segundo sería pues nuestros dentro del deck eh, Baku Core, ¿no? En este caso, como no estoy explicando cómo jugar Baku vale Planet, vamos a suponer que todo mi equipo es el que ¿ok? Que todo lo que tengo es el IC. Así ustedes se pueden dar cuenta eh, cuando yo me refiero a los Baku Core del, del contrincante, ¿no? Porque, vale, en mi caso, estos van a ser los Baku Core que yo voy a usar, ¿vale? Solo hélice, para que lo tengan pues en cuenta, ¿no? Además de esto, necesitamos 6 tokens que van a ser los, los, los Baku Core que representan al contrincante. En mi caso, los Baku Core que lo van a representar van a ser solo baku... escudo, ¿no? O shield, o lo que sea, ¿no? Pero igual que una opción es poner los Baku Core del contrincante boca arriba. No hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos nuestro equipo Bakugan, ¿vale? En mi caso estoy usando este de aquí como ejemplo y bueno, porque es mi equipo de por sí. Pero a diferencia de Battle Brawlers, no vamos a necesitar los Bakugan Token del contrincante. ¿Por qué? Porque en el caso de Battle Planet no es, eh, digamos, no es un juego de turnos, es un juego de acción directamente. Entonces, en el juego de Battle Planet, los dos jugadores lanzan al tiempo y los dos jugadores van jugando al tiempo. Mientras que en Battle Brawlers si es, vale, yo lanzo, luego tú lanzas, si caes, empezamos. No, en este caso, Battle Planet es, vale, los dos lanzamos al tiempo y si no caes, pues ya yo gano. Por eso les recomiendo que vayan a ver pues, el video de cómo jugar vale Battle Planet para que tengan todo un poco más presente. Por último, necesitamos, necesitamos esto de aquí. Lo que tenemos aquí es un formato que, que hizo un amigo, un gran, gran amigo al cual aprecio bastante, un saludo a Alejandro que la verdad hizo esto, que es muy, muy útil y muy, muy bueno. Ya lo hemos probado y la verdad funciona perfectamente. Y esto es un tapete, por decirlo así, donde los perso las personas van a poder empezar a poner los Core. Ya a continuación explico cómo funciona. Pero tú dirás, oye, ¿y yo dónde consigo esto? Porque, a ver, no me voy a poner a hacer esto y no sé las medidas. No te preocupes, no te preocupes. Porque para hacerlo, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link eh, para que vayas al enlace lo descargues es totalmente gratis totalmente visible para que lo descargues es un link mega papu full hd 4k donde vas a poder descargar este formato que yo tengo aquí se soy tu akuganés muy lindo muy bonito y ya vamos a explicar cómo funciona solamente tienes que darle a imprimir y ajustarlo para hoja tamaño carta y después de eso ya estás dentro y funciona perfectamente les recomiendo que el tapete y lo impriman en una hoja normal ok no lo impriman en cartulina no lo impriman en opalina gruesa, no lo impriman en otro tipo de papel porque al ser tan delgada la hoja normal eh, funciona perfecto para que el Bakugan no tenga ningún problema al entrar ¿no? entonces si es cartulina puede que se altere un poco la llegada, no, entonces este, este, este papel es perfecto porque no altera la dirección del Bakugan al caer, ¿no? Una última recomendación que se me olvidó hacer el video pasado Es que recomiendo que siempre tengan una calculadora a la mano Bien, y ahora encarguémonos de empezar con el juego Y bien, para empezar, los dos jugadores tienen que tener este tapete descargado e impreso Que lo van a poner, de hecho, así, ¿no? Cada jugador pues lo va a poner así Con leyendo así Soy tu es de esta forma Sea así o sea así Lo único que importa es que cada uno escoja a su lado Es decir, uno dice, vale, yo escojo el lado A, es decir que este va a ser mi lado, de tal forma que si yo escojo el lado A, el contrincante lo va a ver así, porque mi lado va a ser el lado B. ¿Esto para qué funciona? Porque así se sabe cómo se van poniendo los Bakukor, que no es obligatorio, no es obligatorio porque los Bakukor se pueden poner en el lugar que quieras, Siempre y cuando estén enganchados, ¿no? Entonces, pues vale, es más que todo como por orden Yo lo recomiendo, la verdad, funciona mejor ¿Y cómo empieza? Vale, empezamos el juego como cualquier cosa Empezamos con un dado, con una moneda Para empezar a decir quién empieza a lanzar O el menor, o lo que quieran Eso, la verdad, es lo de menos Y empezamos a poner los Bakugan, ¿no? Entonces, aquí es donde es importante este tapete ¿Por qué? Entonces, vale, empezamos a poner Digamos que yo empiezo, ¿no? Entonces yo pongo y digo, vale Pongo un Bakugan en C Y pongo el Bakugan en C, ¿no? ¿Vale? Porque es la única C que hay. ¿Ok? Entonces, vale. Pongo el, el Bakugan en C. Como pueden ver, viene exactamente lo mismo que el BakuCor, ¿Ven? Entonces no, no van a tener este problema. Entonces, pongo mi, mi BakuCor en C. ¿Qué hace mi contrincante? Pone un token en C. Entonces ahora mi contrincante dice, vale, yo pongo BakuCor en B2. Entonces digo, vale, B2 es este. De tal forma que yo pongo el token en de mi, del Bacucor de mi contrincante en B2 y ahora yo digo vale yo pongo en A6 listo entonces ya mi contrincante desde su perspectiva va a ponerlo en su A6 y entonces mi contrincante dice yo lo pongo en eh, no sé B5 vale pues entonces yo miro dónde está B5, B5 está aquí, ok, pongo el Bacucor que lo representa él, ahí. Con esto también podemos evitar problemas como por ejemplo, hubo una pelea y digamos se fue este Bacucor, ¿listo? Algo que pasa mucho es que digamos, vale, ¿qué Bacucor caíste? Caí en el B5, listo, perfecto, entonces retiro el B5. Algo que me pasaba mucho en las batallas es que digamos, por ejemplo, cuando hay, hay, hay figuras como esta, por ejemplo... Digamos, uno puede decir, ok, ¿dónde caíste? No sé, no sé, es como esta de la esquina. Ah, ok, entonces se retiró este, cuando en realidad es este. Y puede presentarse para muchas fallas en el juego, entonces es mejor. Vale, ¿en cuál caíste? En el B5. B5. Ah, ok, perfecto, entonces quito el B5. ¿Te lo ganaste? No, ¿en dónde lo pones? En el 00 Listo, entonces lo vuelvo a poner en el 0 Y así los dos jugadores saben qué va pasando. Recuerden que esto lo pueden descargar aquí abajo en la descripción. Y lo imprimen y ya está eh, Pueden imprimirlo a color, blanco y negro Da totalmente igual porque igual funciona Lo único que es esto es una guía, ¿no? Más o menos así se tiene que ver cuando ustedes empiecen una batalla Porque pues claro, no, tiene que, no tienen que pasar cosas como esta, ¿ok? Que pasen cosas como esta no, no, no es bueno Porque no se saben cuál está Entonces no, que siempre estén en el, en el BacuCore eh, definido Y con el código ya definido ¿Ok? Esto es muy bueno Como les digo Ya me ha pasado alguna vez Peleando con, con Alan Un amigo de México Ahora conoció como Darth Pyrus Bakugan O algo así Me pasó Que claro Era un enredo Porque entonces decía Vale yo caí en este pero vale, que también puede ser este, ¿no? Porque se ve por la perspectiva, puede cambiar, ¿no? Entonces, no, claro, ¿en cuál caíste? En A10, Alice, entonces ya quito a 10. Y a partir de aquí es, pues, de lo mismo, ¿no? Los dos jugadores lanzan, ¿vale? Caen tal, caen tal. Y empieza la batalla tal cual. Las cartas personaje, las cartas poder y todas estas cosas del mazo del contrincante no son necesarias para tener token. Bien, y ahora una condición, ¿no? ¿Qué pasa? si los dos Bakuganes se abren en el mismo Baku core. A ver, que si esto pasara en el juego de Battle Planet físico, los dos Bakuganes recibirían los bonos de este Baku core. Pero, si estamos hablando del juego online, esto se puede dar no porque los dos Bakuganes se hayan pegado, porque es algo que pasa muy rara vez, Sino porque más bien eh, pues hombre estaba vacío hacia el jugador y los dos curiosamente cayeron ahí. ¿Qué se hace en, ese, en esos momentos? Vale, ahí ustedes deciden, eso ya depende del jugador. Yo lo que recomiendo es volver a lanzar, la verdad, siempre recomendaré volver a lanzar. Pero... Eh, pues hay gente que dice no vale contémoslo como que los dos estamos unidos y ya está y no hay problema eso ya depende de ustedes y lo que decían con el jugador con el que están peleando ya para finalizar como ya es costumbre voy a decir algunas de las páginas que he usado para jugar Bakugan Battle Planet y que me han servido bastante así que aquí van en primer lugar recomiendo Instagram porque es una gran gran página para poder jugar también además de esta recomiendo Discord recuerden que abajo van a poder ver el link de invitación a mi servidor de Discord para que vayan se unan hay mucha gente todo el tiempo constantemente estamos en peleas y hay mucha gente que quiere jugar Bakugan battle Planet la verdad hay bastante entonces pues ya saben únanse si quieren batallas así con gente de todo el mundo hay gente esperando la verdad hay mucha gente esperando por una batalla ¿por qué no vas? y además de esto también recomiendo páginas como lo son pues ya saben Facebook Messenger Skype vale lo, lo que ya he dicho ¿no? Cualquier alternativa de comunicación que les permita hacer videollamada es más que válida para poder jugar. Pero recomiendo Instagram y Discord porque siento que tienen una mejor conectividad en cuanto a video... Calidad, ¿sabes? Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Una vez más, gracias, Alejandro, por este súper detallazo del estadio. La verdad, me ayudaste bastante, bastante. Está muy bien hecho. Ya saben, chicos, aquí abajo en la descripción van a poder encontrar el enlace a la descarga. Y por favor, en los comentarios agradezcámosle a Alejandro, que la verdad se fajó con esto. Espero que le den al like, que comenten, que compartan y que se suscriban para no perderse ningún video como estos. Y pues, sin más, sin más, pues nos vemos en otro video Adiós